Está restringida, claro. es decir, que hay un, una ausencia es importante de personas. Así es. Bien, bueno, ahí está. Vamos a, vamos a escuchar, señores, a Carolina, que nos mm. tiene para el día de hoy. Muy bien, muchas Buenos gracias, días, Amado. Buenos días a toda la gente que en este momento, nueve de la mañana, se suma y que nos está viendo. Eh, gracias por estar ahí. Quiero eh, resaltar lo que ha acontecido en este fin de semana que de alguna forma era de esperarse. Eh, estábamos esperando a Doña Margot que asumiera o fijara ya una posición. Parece que el Celestial... ¿Te refiere a Margarita Cedeño? Sí, Doña espera? Margot, la única doña de este país en términos políticos, vamos a decir. Eh, parece que ya el Padre Celestial ya habló, la iluminó. Estábamos a la espera de que ella definiera ya de manera real... Eh, ¿Cuál iba a ser eh, su posición, aunque de alguna forma lo sabíamos, ya luego de que decidiera quedarse en el PLD? Las personas deben de ser coherentes. El político, más que todo, debe de ser coherente. Lo que dice, lo que hace, lo que pone en práctica. Hoy no puedo decir o pensar algo y luego cambiar de posición como si nada. Estas son algunas de las caricaturas que, han, que habían estado saliendo a las redes de la parte de la gente de Gonzalo Castillo y del PLD, de alguna forma tirando ya lo que iba a acontecer en el fin de semana. Yo quiero, amigos televidentes, escuchen bien y vamos a recordar, porque la gente tiene que tener memoria, los pueblos tienen que tener memoria, no podemos, nosotros, eso va luego, vamos nosotros a poner el vídeo, vamos nosotros a poner el vídeo de... Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República, esposa de Leonel Fernández, cuando hacía un llamado al pueblo dominicano a que votara por él mismo en las primarias en noviembre. Ciertamente, doña Margo decía... Eh, que a la gente que fuera a votar por Leonel Fernández, por lo que significaba su figura política, por los trabajos que había hecho eh, por el país, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y resaltaba y enarbolaba la figura del presidente eh, del partido en ese momento. Me gustaría poner el vídeo para que podamos escuchar a la dama, a la vicepresidenta. Y de buenas a primeras sale hasta dándole besos a Leonel Fernández en apoyo a su al proceso electoral interno del PLD. Se armó, sí, se, se armó todo en un avispero que Margarita y Lionel estaban juntos en todo esto, pero debemos de recordar que uno de los metam, un mensaje de doña Margarita cuando hacía este video era con una foto de Danilo Medina. Eso fue una de las cosas que nos llamó mucha la atención y que se daba a entender como que estaba entre dos aguas. Escuchamos el mensaje de Margarita en aquel momento y lo que dice hoy día para saber a quién le creemos, porque bueno. Este próximo domingo 6 de octubre no puedes dejar pasar la gran oportunidad de decidir sobre tu presente y tu futuro. Yo voy a votar porque trabaja y estudia sin descanso en procura de soluciones innovadoras a los problemas y a los desafíos que tiene el pueblo dominicano. Votaré por un hombre noble y justo que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado pisar la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política. El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo por el presidente de mi partido y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar, que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora y que puedan construir un mejor futuro para su familia. Dominicanos y dominicanas, no importa que no seas miembro del PLD. Este próximo domingo no se pueden ausentar de lo que será una inmensa manifestación democrática. Tu voto define el futuro de nuestro país. Vota en las primarias abiertas del PLD, por la familia, por tu provincia, por el país. Vota para que juntos sigamos trabajando. Quise poner este video para recordarle a la gente y nosotros acá eh, recordar y revivir ese momento en que doña Margarita Cedeño de Fernández hacía un llamado a toda la gente a que votara por Leonel Fernández, eh, un apoyo efusivo si se quiere, salió con él en todo el proceso eh, o a finales del proceso de la primaria, ahí vemos su hijo, donde estaban en apoyo al señor Leonel Fernández. Deja mucho que desear, eh, deja mucho... Eh, el tema de la desconfianza, de la credibilidad de un político, no te rías amado. No, no, no, no, no, es eh, sí, no, porque es que tú ella no puedes... ha sido coherente. Mira, ella no ha sido coherente, claro ¿sabes por qué? Bueno, sí. Te, te digo termine. por qué? Porque ¿Mm? Cuando ella es, hace este mensaje que de alguna forma como que no sabíamos si iba a darle el apoyo a Leonel Fernández, que de, de buenas a primeras dice no, yo voy a apoyar a mi esposo, es el que no, va a, a, a ver, no, por no, pero a ver, espérate, voy a representar, es quien va a representar, es quien ha hecho lo mejor por nuestro país. Ahora, cuando Leonel decide eh, salir del PLD, bien, ella se queda en su partido de la liberación dominicana, claro. ahí vamos bien. Entonces vemos que los mensajes que da ahora o lo que quiere significar y venderle al pueblo, al pueblo dominicano, es decir, que los grandes logros de este país están de la mano del presidente Medina sobre todo, que ella se queda en su PLD perfecto que ella apoya la, la candidatura de Gonzalo Castillo, pero ella apoyaba a Leonel Fernández en las primarias y hoy apoya a Gonzalo. ¿Y ¿Tú o... seguro apoyaste en algún momento a otro candidato que no fuera Guillermina. No, el único. Ah. El único que ha apoyado, Mira, sí, amado. Pero ha apoyado, a... pero óyeme Carolina, tú no tienes razón. Mira, no te concluyo razón, y y me, y me y, me, y me Mira, quitas el discurso. Eh, Mira, me parece me parece que, o sea, Hablar de las posiciones asumidas por el presidente por el expresidente Fernández dentro del partido, todo lo que le sucedió al presidente Fernández y que ella en ese momento por el cual él estaba atravesando, que todo el mundo en el PLD le dio la mano, ella se sumó a la figura del, del presidente del partido de la liberación dominicana pero luego era dice, su era su marido era su es marido. su marido, no, no marido. se sabe lo que es y no vamos a entrar en no, términos íntimos no, íntimo. no, no, vamos a entrar mío, en mío, términos íntimos no no, no, no, no, no, no, no, lo que pasa es que no, si, ponemos no, es correcto, figuras, no. si ponemos a dos figuras si ponemos a dos figuras si ponemos a dos figuras contrarias como son, Leonel Fernández Gonzalo Castillo, lo que le sucedió a Leonel Fernández dentro del partido y que ella en ese momento estaba apoyando y que luego dice ahora que ella va a apoyar a Gonzalo, por Dios, tú tienes que estar No, no eh, tan coherente. Óyeme, o sea, la, la posición más coherente ha sido la de, no lo da de Margarita ella decidió quedarse en el PLD entonces que ella, ella pensaba que de Leonel y de Gonzalo en ese momento o o estoy, óyeme, no, en, en ese momento había una era una contienda interna déjame decir lo que yo voy a decir mira en ese momento lo que había una, espérate, era una, Francis, una contienda Francis, interna para decidir Gonzalo o Leonel se decidió por Gonzalo Gonzalo se queda en el PLD Leonel se va por lo que ya conocemos ¿Qué hizo ella? Ella siguió con su partido. ¿Y qué y qué pasa? El, el candidato de su partido es Gonzalo Castillo. ¿Qué tiene ella que ser Si es peledeísta Todas si... las consecuencias, llevarla. Con... Exactamente. Sí. Entonces, o sea, lo... yo no veo que haya incoherencia, sino todo lo contrario. Yo creo que ella ha sido coherente. Es más, le ha, ha sido tan coherente que ha tenido que lidiar con un problema de tipo personal y un problema de tipo político política. y lo ha hecho magistralmente. Mira, lo, lo que me llama la atención de esto y lo que no veo correcto o que no me agrada, independientemente de cómo pues lo pueda ver tú y ella entienda, porque es su derecho de, de tomar las decisiones. Con la política, no, entonces, no, no, no, me, ni siquiera al, al, al sentimiento, o sea, es poner las dos figuras, Lionel Fernández, ese apoyo efusivo que ella le dio de salir hasta darse besos, cosas que nunca se había visto. Era su candidato. Y luego, y ahora el candidato es eh, el señor Gonzalo Castillo. O sea, lo que ha sucedido en torno a la figura de Gonzalo, Gonzalo. Ahí sí. No, ah, no, no, no, no, no, no, lo que ha sucedido en no, no, torno a, no, pero amado, amado. En, Lo que ha sucedido en torno a la figura de Gonzalo Castillo, <risa> los choques, <risa> los choques que han tenido estos dos candidatos, no. y que ella primero esté apoyando mira, a uno y luego con, a otro. Con, con, con, otro. No, Gonzalo no, me... no ha tenido ningún candidato, ningún choque. No, <risa> o sea, <risa> pero lo que se ha dado, lo que le han hecho a Leonel Fernández detrás, <risa> y Gonzalo y Danilo, no directamente, sí. pero sí. ellos sí. Danilo, o Danilo, sea, Danilo y Leonel. Es sí, como estar con Dios y con el diablo. Yo lo veo así. Podrías decir, no, es que estás en dos aguas, estás en dos aguas. Es decir, o sea, tú... Dios cuando llega a la casa y con el diablo cuando llega al palacio. Bueno, pues será así. Oye, me gusta lo tuyo. Otra de las cosas que quiero presentar acá. No, no, usted tiene que estar es con, que una, con un solo bando, no y con uno y mañana con otro, es pero por que... Dios. Imagínate, pero esa es la política, esa es, es, es la política. Imagínate tú, imagínate tú que, que, que, que Aura Celeste, que que decida quedarse, decida formar un partido. De izquierda, ahora siempre ha sido de izquierdita que decía formar un partido de izquierda. ¿Eh? Es más dura que Guillermo. Sí, sí, es más dura que Guillermo. Por ah, otro, ya. quiero presentar la imagen del presidente de la sala capitular que ah. nos sorprendió, porque Ay. ustedes se sorprenden, ustedes sabían esa información Ay. todo, no, nos sorprendió que... eh, la salida del presidente de la sala capitular. ¿Tú crees que se llevó medio PRM? No, no, de... no, no, no. Me este sorprendió. Que está dile quién es y, de, y a qué partido pertenecía. Al PRM pertenecía. No. Mira, pero claro, pero lo voy a decir ah, ¿no? Okay. porque no me han permitido terminar y la, ahí está la única excepción en el país Lo que sí me, me llama la atención que eh, eh, Richard, este muchacho es eh, un joven político que Tiene desde que lo conozco, eh, siendo PRDista, PRMista, ya luego, Ay. y que papá 2020 y que todos esos alardes al partido al cual él pertenecía, y de que buenas y de buenas a primera, no sé, Fulvio, me, no que rata le voy a hacer comentarios, pero si nos quiere dar alguna orientación de lo que aconteció, que de buenas a primera se va para el PLD y con Miledis Núñez, y yo dije, ¿pero ¿y qué pasó aquí? Algo debió de acontecer para que el joven se fuera de un partido a otro. No merece un segundo de mi tiempo. Ay. Dios, pues, tenemos una llamadita. No. Buenos Antes, días. Mi amor, ¿a cuánto tiempo? Ay, a la Irka, sí, nos había votado. Mi querido Martín, primero. ¿Eh? Óyeme, yo estoy 100% de acuerdo con Carolina. Te voy a decir algo. Ay, coño. La familia es el núcleo de la sociedad. Margarita Femeni está rompiendo con ese núcleo en su familia. Porque yo no puedo ser amiga, incluso soy radical. En Son enemigos del no del hombre. de los enemigos de mis amigos. Mucho menos voy a ser amiga. Ahí está el valor de la de política. Los enemigos no, de mi marido, ¿Qué no le pasa esa... ¿Qué le pasa a ella? Eso le va a repercutir a ella políticamente, porque vilmente, vilmente, la gente de Danilo Benita, los David Benita, han acabado con la figura. El hombre como Leonel Fernández, que por demás es el padre de su hija y su esposo. Pero el es... que me casó. Y ella sigue ahí como si... Eso no tiene que ver. No, la no política es porque es diferente. Porque esa persona se me cayó del PDF. No, no, no. Irka, la, pero eso no tiene que, que ir, ver, Irka. Eh, a mi hermana que reflexione Porque la verdad que es muy radical eh, ¿Y qué es de radical? Y qué que bueno que sea así entonces, Pero le voy a decir y a Carolina también Ay, Señores no clase. El momento que le ha tocado vivir a Margarita Es la vicepresidencia del el vicepresidenta de la, de la red No del PLD De la república la convivencia de un vicepresidente con el presidente en un contexto político no puede estar arrastrado a los a las diferencias políticas personales, los o los sentimientos. Para ella yo sé que es difícil. Ahora, como decía Amado, un tanto magistral lo ha sabido sortear. Y es coherente porque cuando se habla de primaria, lo que pasa es que el matiz que le dio el danilismo o estás conmigo o no estás con nadie a toda la militancia fue lo que generó la diferencia lo correcto es que cuando se hacen primarias entre compañeros es que gane el mejor y las herramientas deben ser la de la libertad de votación sin tener que llegar a lo personal y a dividirse lo ¿Ale? que la gente, no no agua, la gente no puede no, nadar porque, en mira, dos aguas la gente no puede nadar en dos aguas en, en, en política carolina mano. y ya vamos a pasar a WhatsApp en política sí, sí, tú ves que, que una por ejemplo que el papá es de un partido y el hijo de otro que un hermano de un partido y el otro hermano de otro y se dan hay a la discusión y y por ejemplo hay familias que eso ha provocado fricciones entre las familias pero yo no creo que una posición política tenga necesariamente que afectar las partes personales. No, no, pero es un error y tenemos que orientar a la gente a La política a se piensa con la cabeza, claro, con, el no con el Bueno, corazón. vamos a ver qué nos dice la gente de WhatsApp. Quise eh, plantear esto.